¿Qué me importa? Anda allá la baja. de aquí? Porque aquí se está cruzando el ladrón, como son los ¿Será otro logro aquí. No estás en el mercado, estás en un micro. Entonces, vos ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás faltando respeto. ¿De qué te estáis faltando respeto? No debe ser. Por eso estás en un cicito donde está uno con sus polleras, carajo. ¿De tiene nuestro, otro, otro, otro, qué tiene el otro uso con su ¿Qué le estamos haciendo? No estoy quitando. Estoy en tu casa. No me pongas palabra en mi boca, carajo, que no te estoy diciendo. Cállate. que y la señora está la y cerca de ahí